Ellos, sobre todo, la, la percepción que tienen en general es de decepción Ellos no esperaban en ningún momento que Europa eh, respondiera de esta manera. o sea Ellos pensaban que... Ellos tienen, son muy conscientes de que no se les quiere en Europa. Y ellos siempre nos dicen que, que ellos están mucho menos su origen, su cultura, en muchos casos sus amistades que siguen como desplazados internos dentro, por ejemplo, de Siria, que es la población mayor que hemos conocido. Y tienen una una sensación o sea, de decepción, de frustración y de no entender, no entender. Ellos siempre nos decían que ellos lo único que querían era que, su, que sus hijos fueran a la escuela, que ellos tenían mucho que aportar. Eh, es muy curioso porque nosotros en una ocasión pasamos un cuestionario por el campo de refugiados de Arizona con la idea... De, de, de no traer eh, maestros de fuera o voluntarios que le dieran clases sino que ellos mismos en su lengua natal que pudieran dar eh, clases y entonces nos encontramos que, que prácticamente todos eran personas formadas o sea, licenciadas en la mayoría había de todo tipo de formación dentro del campo y sin embargo la actitud que tenían ellos era una actitud totalmente de depresión y dentro de eso había gente que nos encontrábamos que era gente que estaba muy cabreada yo recuerdo a Tull que, que, que en una ocasión nos dijo que lo único que quería era que, que un gobernante de los que había tomado esa decisión que tuviera un día. Decía, solo le pido que venga un día aquí, que esté un día como nos están tratando a nosotros. Dice, porque no está, les decía El que nos están tratando como animales. Entonces, por un lado, eh, ellos no entienden y están muy decepcionados. Y luego, por otro lado, las personas que vamos a colaborar nos quieren mucho. Ellos valoran muchísimo, hay muchos voluntarios españoles y, y les cambió su percepción un poco con Alemania y con otros países. Cuando conocen a voluntarios españoles dicen, no, yo me quiero ir a España porque en España, en España hay gente muy buena.